Muy buenas tardes amigos de YouTube, Sergio de Hemos rezado otro ensayo con material triturado. Esta vez más cautelosos, menos cantidad y vemos el resultado después de 6 días de estar dentro de la melocompostera. Quiero aclarar que he tenido que al tercer día agregar un poco de agua porque la masa se había secado bastante. Como resultado, hemos visto ahora en los videos voy a mostrar que el material quedó muy apelmazado. Esto fue un error mío, ¿sí? habría que haberlo mezclado con cartón o algún otro material más grueso para permitir, eh, o evitar que se apelmace y permitir la oxigenación. En cuanto a la reproducción de lombrices, no hubo gran reproducción de lombrices y el consumo tampoco fue muy grande. Eh, en mi caso, que vengo hace más de un año y medio probando el sistema, eh, lo más efectivo es tirar la verdura tal cual y listo. Me parece que sea más trabajo, la idea es que sea más simple, no que traiga trabajo extra. Así que, eh, en cuanto a resultados, tampoco me sentí muy satisfecho. Vamos a dejarlo así, cada uno puede eh, decidir qué hacer. Sí, fue mejor resultado que eh, hace 15 días atrás, que sobrealimenté el sistema y la temperatura se fue por las nubes y tuve que retirar las lombrices. Así que, con eso estoy contento. Sí, he echado una cantidad suficiente como para las lombrices que había en el sistema, pero es igualmente... Eh, no, no, no vi un resultado que diga wow, esto es eh, el gol o la aposta así que cada uno decía después las imágenes van a ver bueno, han pasado varios días ya desde la última vez que alimenté eh, hicimos una primera prueba con material triturado no salió del todo bien por la sobrealimentación vamos a intentar nuevamente de hacer una, una, una esta prueba con un poco menos material, he ingresado unas 500 lombrices más al compostador sacadas del, del otro compostador de cajas apilables, Bueno, hemos terminado de triturar el material. Como ven, lo hemos dejado mucho más seco que la vez pasada. En ¿eh? un colador. Lo hemos dejado de escurrir unos minutos. Lo que vamos a hacer es ir agregando sobre la superficie este material. Debe darnos 3 kilos de material, ¿sí? Es mucho más de lo que una gambriz puede comer al día. Pero confiemos esta vez, vamos a hacer una capa más, más fina. Y no tanta agua, confiemos ahora que este material se irá más rápidamente. Yo lo voy a dejar aquí, voy a esparcirlo, ¿sí? y en unos días vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a poner de un lado y del otro. ¿sí? Así. No más de 3 centímetros de altura se recomienda. Una cuestión de oxigenación y demás, igual no voy a saturar el sistema esta vez. Vamos a poner un rincón aquí. Aquí también había varias lombrices. Muy bien, así vamos a un poco el lugar. Así. Vamos a echar aquí también. Si queda papel debajo, no pasa nada, todo lo contrario. Vamos ¿Eh? a echar aquí también arriba el papel. El papel ayuda a absorber los restos de humedad y controla un poco la relación de carbono-nitrógeno. Que en realidad en el compostaje no es tan importante porque es baja. Muy bien, ahí ya casi terminamos. Voy a terminar de, de, de esparcir aquí miren como quedó quedó los líquidos ahí aún de esparcir luego le voy a poner un papel de diarios encima y vamos a dejar reposar unos días para ver qué sucede ¿Eh? ahí estamos muy bien ya hemos terminado de hacer todo el material como ven es bien pastoso ¿Sí? bien pastoso se han triturado todo, desde el carozo a aguacate, hemos ingresado limones también esta vez, hemos echado de todo, ¿sí? También esparcido. Vamos a dejarlo reposar unos días y veremos el resultado. Esto lo vamos a tapar ahora con papel para evitar las mosquitas que se acerquen. Muy bien, tapamos todo bien. Vamos a ponerle un poco más de papel arriba. Y sería entonces hasta unos días. Han pasado seis días desde que eh, ingresamos material triturado. ¿Sí? Habían sido unos entre 3 y 4 kilos de una pasta que hemos generado. Vamos a ver cómo evolucionó este material. A ver qué, qué pasó, dónde están las lombrices. Qué, si vemos que, que realmente es un proceso que acelera, que es mejor y demás. ¿Eh? Vamos a evaluarlo. Vamos a empezar por aquí, donde hemos echado la mayor cantidad. Vamos a correr vamos a correr aquí, eh, No viene el papel, el cartón. Ahí tenemos algunas lombrices. Lo que vemos esta vez, no, no aumentó la temperatura esto seguramente, porque no sobrealimentamos el sistema como la última vez. Aquí podemos, bueno, ver ya que aquí el material, miren aquí abajo están las lombrices. Impresionante las lombrices aquí. Esto es algo que a mí no me agrada, ¿ven? ...de este sistema de licuado... ...o triturado de la materia orgánica. El material queda pelmazado. ¿Sí? Esto... ...no es beneficioso... ...porque quita la... ...miren, miren aquí... Es, ...es espectacular la cantidad que hay, ¿no? El, lo que vamos a ver es que... ...hubo reproducción de lombrices... ...han comido casi todo... ...pero en esta parte... ...ven... ...donde queda pelmazado... ...porque realmente es... es eh, no lo he mezclado con, con material seco. ¿sí? Simplemente lo he, lo he adherido a la superficie y ya. Esto, bueno, se podría mejorar eh, mezclándolo con cartón. Pedazos de cartón. Eh, y algún material de, de, de, de tamaño de partícula grande como para que eh, aire, oxigene o rompa este, este, este, esta, esto que se genera, que es. Como una masa, ¿no? Pero bueno, vemos que aquí el material, miren, ya ahí abajo ¿eh? están los lombrices contentas. ¿eh? Ahí abajo ya está el material descompuesto. Se lo comieron todo. Eh, en parte se, se, se compostó, no se vermicompostó, porque está muy apelmazado. Pero igualmente el proceso eh, fue efectivo. ¿eh? Después de una semana vemos que el material, a ver aquí... Aquí también hemos echado material. Hemos echado material en todos lados. Casi toda, en casi toda la superficie de la vermicompostera. Vamos a ver aquí. Miren. A ver aquí. También encontramos estos bloques. ¿Ven? De material sin degradar. Es como la bosta de la vaca, ¿no? Que queda fuera. Por fuera queda eh, degradada. Y por dentro aún sigue fresca, ¿no? Bueno. Falta un poco de humedad Acá se, está un poco seco el material Al tacto habría que echarle un poco de agua ¿eh? Pero bueno, esta fue la experiencia de esta semana Miren este este pedazo ven Se, se termina degradando Pero no es algo que a mí me, me guste Porque donde está el material apelmazado no hay oxígeno Y además entra en fermentación Y se calienta Por ende, a mí el proceso en sí No me, no me atrajo mucho eh, es más, miren aquí, un peso muy grande, ¿no? Está lleno de lombrices alrededor, sí, vamos a observarlas. Pero no es algo que veo que haya habido un aumento interesante tampoco en, en, en la reproducción de las lombrices. Aquí tenemos un montón, miren, sí, un montón de lombrices. Pero no he visto en esta semana una alta tasa de reproducción, sí? Para mí fue porque quedó muy apelmazado eh, y poco humedad si ¿sí? me faltó humedad y pero bueno volviendo es un proceso que lleva más trabajo si ¿sí? hay que triturar la materia ¿eh? y demás y no bueno cada uno puede decidir si ¿sí? estamos experimentando cada uno puede decidir qué le es mejor que le conviene que le gusta y demás que como le encuentra ¿Qué parte le encuentra más divertida el proceso? Aquí sí vemos reproducción de lombrices, ahí abajo. Así que bueno, esto es un experimento, estamos probando la vermicompostera con distintos métodos de alimentación. Eh, a mí no me, no, me, no me atrae esto de andar triturando porque es, me es trabajo extra. Me agrada más venir todas las semanas, echarle 7, 8 kilos, o cada 3 o 4 días, 3 o 4 kilos, y a otra cosa, ¿no? Eh, pero bueno lo, voy a, lo estoy haciendo para, para para para probar el sistema para ver cómo evolucionan las lombrices he leído muchísimo al respecto y decían que, que, que aceleraba en, en mi caso bueno evidentemente no hay una cantidad de lombrices suficiente como para degradar el material eh, inmediatamente por ende a mí eh, no me, no me satisface del todo así que vamos a yo voy a volver a hacer otras cosas, voy a hacer ot otros métodos, tengo ahí ya preparados mis, mis potes con material, salido del congelador, vamos a probar el método de congelación. Así que bueno amigos, espero que haya servido, si les gusta el canal, suscríbanse, pasen por Facebook y hasta el próximo experimento.